¿Qué tal mis queridos amigos, mis queridos hermanos? En este domingo, domingo de la ascensión del Señor También domingo de jornada electoral aquí en nuestro país Y yo quiero invitarlos para que nos pongamos en la presencia de Dios Esta jornada desde ya, orando por nuestro país Desde ya a los pies de Jesús, nuestro Señor Clamando a Él que guíe, que bendiga a nuestro país Que nos proteja de todo mal y peligro Lo invito para que en un momento oremos por nuestra patria Por nuestra nación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 Ustedes son testigos de esto. Miren, yo voy a enviar sobre ustedes la promesa de mi Padre. Ustedes, por su parte, quédense en la ciudad hasta que se revistan de la fuerza que viene de lo alto. Y los sacó hasta cerca de Betania y levantando las manos los bendijo. Y mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevando hacia el cielo. Ellos se postraron ante él y se volvieron a Jerusalén con gran alegría. Y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La fiesta de hoy, la solemnidad de la ascensión, es precisamente la conmemoración de ese acontecimiento, Jesús, que sube al cielo. Que hoy hagamos de este día una ida al cielo, una ida a la presencia de Dios. Que seamos capaces de tener puesta la mirada en el cielo. Vivamos con esa conciencia, queridos hermanos. Una conciencia de que... Aunque estamos aquí en este tiempo terrenal, en este lugar histórico y con el cual tenemos una responsabilidad, somos ciudadanos del cielo. No podemos olvidar eso, que la meta nuestra de este camino es llegar a la presencia de Dios. Es desde ya gozar de la plenitud del cielo nuevo y la tierra nueva. Que esta ascensión del Señor nos recuerde que somos peregrinos que caminamos a la patria celestial a un lugar donde Él ha ido a prepararnos unas moradas, moradas que en un momento gozaremos y viviremos. Que el Señor Todopoderoso, queridos hermanos, en este domingo nos llene su gracia, su fortaleza. Como les decía al iniciar, recuerde el compromiso que tenemos de participar en esta jornada electoral, de orar. Lo invito para que en su eucaristía parroquial, en su parroquia, en su comunidad, tenga esta intención nuestra patria nuestra nación, y que como buen ciudadano salga a cumplir con su deber, el deber de votar. Dios lo guarde, lo bendiga y lo proteja. Un abrazo para todos, queridos hermanos.